...de servicio, fue un comunitario, y Mentel perdió eh, un hombre. Fíjate, acostumbramos a decir, cuando la persona muere, que es bueno, pero él no es bueno porque murió. Todos sabemos quién fue Martín, y su legado que no se dejó. Y debemos de seguir ese legado, ese ejemplo de servicio que Martín estuvo en, este, en su pueblo, en su adorado Pimentel. Muy sorpresiva de nuestro amigo y compañero Martín de la Rosa, eh, una persona que tuvo una trayectoria municipalista, fue regidor en tres periodos, del 2002 hasta el 2016, fue alcalde del 2016 al 2020, una persona muy entregada, donde la humildad era una característica de una de sus mayores virtudes. Hoy en realidad ha sentido muy sorpresivo, muy triste, por esta muerte, a destiempo de Martín, que se nos ha ido. Pero entendemos que es una persona muy valiosa. Nos sentimos muy acongojados con el fallecimiento de nuestro ex-alcalde, Martín de la Rosa. Porque fue un hombre querido por el pueblo. Fue un hombre que dio el todo por el todo, por este pueblo de Pimentel. Y por cada una de las la personas que le queríamos. Él fue muy coherente con cada uno de nosotros. Paul Pimentel se encuentra de luto con el fallecimiento de Martín. Pero Dios Todopoderoso se encargue de que le aclarezca su camino y que le perdone sus culpas y sus pecados, porque fue un hombre que batalló mucho, mucho por este pueblo. No, fue un personaje que, que todos teníamos, que era la población negra, fue un deseo de, jueves, de los míos, de una gestión, sí. y fueron personas, para la persona, para el pueblo y el entero.